Gracias a Bernabé por tu intervención. Muchas gracias, hermano. Bye bye. Bueno, este, decía yo que me enviaron una comunicación de la de la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís. Eh, me la remitieron porque emana de eh, un comunicado de prensa de la Procuraduría en General de la República Dice, el Ministerio Público de este Distrito Judicial de Duarte informó el fallecimiento del privado de libertad de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad, Henderson Lizardo Pérez, alias Moreno, quien se encontraba ingresado en un centro de salud donde recibía atenciones médicas por insuficiencia renal. Las autoridades del Ministerio Público informaron que tras el deceso de Lizardo Pérez procedieron a realizarle una prueba rápida de coronavirus COVID-19, resultando la misma negativa. Indicaron en ese orden que anteriormente un laboratorio de esta ciudad le había realizado la prueba de diagnóstica PCR y que están a la espera de los resultados. Lizardo Pérez había sido apresado el pasado 2 de marzo por miembros de la Subdirección Regional de Investigación Noreste de la Policía Nacional mediante una orden de arresto de la Oficina Judicial de Atención Permanente de la Provincia Duarte por estar implicado en la muerte de Eliezer Cepeda Brito junto al prófugo Eduardo García, quien es activamente perseguido por las autoridades. Mediante un comunicado de prensa se informó que su vinculación a ese hecho a Elizaldo Pérez el pasado 9 de marzo le habían sido impuestos tres meses de prisión preventiva. La procuraduría está aclarando la circunstancia en que eh, falleció este, este uh, recluso. Amado, Ajá, ellos y... explican si ellos le dieron asistencia de salud, lo sí. mandaron a un centro, sí, no se le hizo la, debieron de, porque la prueba es una cosa. No, pero ayer yo pero... decía, Francis, si te recuerdas que la procuradora uh -huh. general de la corte, Carmen Alardo, me había llamado para decirme para informarme que ellos le habían pedido al director del hospital que les enviara un médico para que lo atendiera allí por el tema de los traslados, la dificultad, el riesgo que corre. Entonces, pero se eh, arriesgaron ellos entonces. ¿Quiénes? Eh, la Procuraduría. No, no, no. Se arriesgó, se arriesgó el médico que sabe cómo hacerlo. Y me imagino que estaba pero el eh, médico, no, no, me refiero al riesgo que corrió con un, con, ya y terminó con la muerte. Porque entiendo que a pesar de que está preso, si está en una condición de, de, de, de, de dificultad, era internarlo con una custodia ya, yo entendía, no se hace. Sí, sí, claro, pero lo que te quiero decir es que ellos quisieron confirmar. Que le diera la atención es lo que yo empiezo, es lo que ellos, yo entiendo. Ellos quisieron confirmar la situación del interno porque él estaba en el cuartelito de allá abajo del Palacio de sí. Justicia. Entonces lo confirmaron eh, con una prueba rápida que se le hizo del Hospital San Vicente de Paúl, un médico que fue a hacérsela por pedido de la Procuradora General okay. de la Corte. Eso fue lo que ella me explicó. Pero y ahora si te fijas, el... el riesgo está en que si él presentaba dificultad de salud, se sentía mal, aunque le hicieran la prueba, lo que debió de estar es asistido para tomarle muestra de qué es lo que... Es decir, hacerle los análisis. Ya. Bueno, bueno, eh, ahí está el comunicado, la procuraduría general de la República a través de la fiscalía de San Nuestra Francisco. Condolencia en Tacaraz, y, así es, así es, así es. Bueno, eh, miren la, la organización de, de Estados Americanos acaba de, de, de enviar, de concluir el informe eh, que dio producto de la investigación que se hizo. ...a la suspensión de las elecciones en febrero. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes, Amado? ¿De qué te ríes? <risa> no, porque, porque yo pienso... ...porque yo pienso que independientemente de, de todo... Eh, ...eso del informe, el resultado final de la investigación... ...pudo haberse dado antes de las elecciones de marzo. Porque en definitiva... Eh, finalmente cuando usted lo ve, usted ve lo que ve es un informe insulso, cuando usted lo lee, y un párrafo donde ellos dicen que no hubo mayores eh, complicaciones, que no hubo mayores dificultades, que el gobierno actuó correctamente, que fue un fallo informático, que se produjo producto de una desgarantía, digamos, de la construcción, de la preparación del software que se utilizó, ...para las elecciones. Miren, la Organización de Estados Americanos... ...lamentablemente ha sido todo el tiempo... ...una organización poco creíble. Eh, ha habido sus momentos, ha habido su, sus... Eh, circunstancias históricas en las que ha estado... ...a la altura de las circunstancias. Pero siempre ha sido así. Yo recuerdo que en una, en una invitación que le hicieran a Cuba... Principio de la instauración de del régimen castrista en Cuba, eh, creo que fue en el 61, fue a representar al, a Cuba, el, el Néstor Che Guevara, el che, el famoso che por antonomasia. Y yo recuerdo que en esa, en esa actividad él manifestó que la Organización de Estados Americanos era organización. De, de estados eh, organización de colonias Yankee, la organización de colonias yanqui decía él, y lo decía precisamente por la actitud que ha asumido durante todo el tiempo la organización de estados americanos, fue esa misma OEA que autorizó que vio con buenos ojos una invasión a la república dominicana en 1965, y no es rencor, no es que uno sea rencoroso sino es que eso del 65 se, se, se, se, puede, se puede combinar con el tema de Granada. ¿Se acuerdan de Granada? Un paísito chiquitico que hay en el Caribe, que en una ocasión, producto de una situación política, los americanos invadieron supuestamente para proteger a sus nacionales, que no estaban en riesgo, y aplastó a aquella nación en poco tiempo. Y eso, todo eso lo aceptó la OEA. Entonces... Estamos hablando de una organización sin credibilidad y ahora con este señor que está ahí al frente de la OEA, Almagro, que lo que ha hecho, que lo que es un verdadero político, es lo único que ha sabido hacer, moverse en aguas en aguas tormentosas, en arenas movedizas, con la, con la finalidad de lograr mantenerse en esa posición tratando de ser... Eh, eh, eh, de ser gracioso con todo el mundo y ser gracioso con todo el mundo en la OEA implica ser gracioso más con Estados Unidos que con otra nación entonces definitivamente la OEA ha sido una institución es una es un grupo de colonias yanquis como le llamó el Che en su momento porque en definitiva no ha sido la OEA no ha cumplido el cometido para el cual fue creado. La idea era crear una institución que protegiera a América, una institución que tuviera eh, eh, cercana ¿La verdadera a, integración de los pueblos americanos? Una institución que tuviera cercana a América, una institución que pudiera hacer eso que dice frase integrar a todo el pueblo, pero a los pueblos, no a los políticos ni al interés que tenga Norteamérica sobre su traspatio que es la República Dominicana. Lamentablemente, en nuestro país, producto de la pugna histórica, desde el mismo momento que se proclama la primera Junta Central Gubernativa y del mismo momento en que Duarte echó un paso atrás cuando no aceptó la presidencia de la primera Junta Central Gubernativa, y eso provocó que la oligarquía, el, los conservadores, asumieran el poder político y hayan mantenido durante tantos años el poder político, con algunas, honrosas excepciones. Mutea, Franci, mutea. Eh, bueno, eh, eso es lo que... <risa> Ahí está Vianel haciendo el desayuno. <risa> bueno, señores, eso es lamentable, como decía Francia, el tema de, de la, de la OEA. y Uno a veces dice, bueno, pero no tenemos quien nos defienda. Claro, no vayas a buscar defensa... A la OEA, sobre todo si los intereses norteamericanos están de por medio. ¿Eh? Bueno. Totalmente de acuerdo contigo. Óyeme algo. Suelta. Y lo grave de esto es que en momentos de crisis se utilice la información porque sabemos que hay un equipo que trabaja para promover el, bien, el, el bienestar y el buen funcionamiento de este gobierno y para quitarle un poquito de culpa de lo que pasó el, el, el 15 de febrero esta misma institución es la que promueve la unificación de la isla y ese señor que vino aquí a hacer campaña para <risa> es que verdad. Irse, buscando Eso no el fue... voto en febrero para la OEA sí, sí. le proporcionó estos datos, pero en su propio informe no pueden desmentir que hay irregularidades así es, así es porque no hacen traje. referencia a lo que encontraron y también debieron y tuvieron que hacerlo de que ellos no hicieron ningún estudio forense. Eso fue los equipos que ellos les proporcionaron que se iban a tocar. Aquí se dice sí, al ojo al ojo por ciento al ojo por, por ciento. Mientras tanto, Francis y Amado eh, Amargo eh, cogió su voto y se quedó y se otra quedó. vez en la OEA. Se quedó. Y la a... dominicana eh... cayó porque este es un gobierno que busca todo el que lo halague. Yo, yo le digo amargo a él. Amargo. Sí, sí, ah, sí. bueno, sí. Amargo. Bueno. bueno. señores, indudablemente que... Pues gracias, Amado. Sí, como no. Estamos en una situación, ¿verdad? que En la política uno a veces... A veces uno dice, bueno, pero hay que olvidarse de esto. Vamos a hablar de otra cosa. De vamos otra a hablar cosa. de... Pero qué va. Eh, hay que seguir porque uno no puede echar hacia atrás. La lucha tiene que mantenerse. Bueno. vamos a